Hola, aquí os presento el solucionario del formulario de estimulación cognitiva de esta mañana. Vamos a usar las capturas de pantalla de Miriam para ver cuáles son las respuestas correctas que puntúan, para que podáis revisar vuestras respuestas y si tenéis alguna duda con vuestra nota que me podáis mandar un mensaje particular por Gmail. La pregunta 1 puntúa solo la definición exacta de la palabra, premórbido, antes de la enfermedad antes de la aparición de la enfermedad. No me vale ningún adjetivo más porque no está incluido en esa palabra. ¿Qué buscaba aquí? Era también una pregunta de estas de nota. Comprobar que habíais leído previamente en casa eh, la parte del documento y que habíais buscado las palabras que no ent entendierais en internet. Eh, perdón, en internet o en, en un diccionario. La respuesta 2 es correcta y la 3 es correcta. Aquí no se ve la 1, pero todo el mundo ha hecho mal la 1 y todo el mundo ha hecho bien la 2. La pregunta 4 es correcta y la pregunta 5 sería correcta tanto así, con las tres casillas marcadas, la 1, la 3 y la 4, como quienes hayan contestado solamente la respuesta 4. Las opciones 1 y 3 son correctas porque engloba a las otras dos. Así que en esta pregunta muchos de vosotros seguramente os va a subir un punto la nota, ¿de acuerdo? Yo tendré marcada la opción 1 y 3 son correctas, pero si lo había hecho así, también es correcto. La 6, en cambio, también era para nota y la respuesta correcta es la 3. Lo habitual es la opción 1, pero hay centros que pueden preferir mezclarlo de forma habitual o puntualmente. Eh, con esto perseguía ver vuestra capacidad de razonamiento, porque la respuesta 3 incluye... Eh, la 1 y va un poco más allá. De hecho, en clase hemos dicho muchas veces que se puede evaluar, eh, agrupar por criterios normalmente de deterioro cognitivo, pero también por otros criterios como edad o para estimularse unos a otros. Yo soy mucho de apoyo interpares, de pares, ¿no? de, de los iguales. La 7 eh, estaba bien, ¿no? hay que marcar las dos casillas. La 8 también está bien, hay que marcar las dos casillas, no vale una u otra. Y el, el parchí es solamente para recordaros que cuando no se os ocurra ninguna actividad de estimulación cognitiva siempre podéis echar mano de los juegos tradicionales y de los juegos de mesa, que no solamente sirven para entretener y, y pasar el tiempo, sino también para trabajar, por ejemplo, discriminación visual, de colores, de forma, las praxias a la hora de coger las fichas y de moverlas, el cálculo, estéis trabajando autoestima y, y relaciones sociales e integración. La nueve es correcta, incitación. Instigación, apoyo, sería lo mismo. La 10 es correcta y la 11 también es correcta. La 11 es correcta porque las dos respuestas anteriores son las mismas con distintas palabras. ¿De acuerdo? Y en la 10 tener cuidado, desarrollo del control estimular con restricción del control estimular. Ya sabéis que desarrollo del control estimular es poner cosas de motivación antes de la conducta que queráis que hagan. Es decir, eh, animar a la conducta y en cambio restricción de control de estimular sería quitar aquellos estímulos que distraigan, que perturban o que promuevan las conductas inadecuadas. ¿De acuerdo? Reforzamiento de diferencia de conducta, pues ya sabéis, la conducta inadecuada no le prestamos atención y un poquito que haga una adecuada la reforzamos. Aquí la 12, en cambio, está mal porque la respuesta correcta sería la última. Todas las respuestas son correctas porque bajar el nivel de dificultad también es una manera de simplificar la tarea. Y si mejoramos la accesibilidad cognitiva, que ya vimos en el segundo parcial, que consistía, pues, por ejemplo, poner subtítulos, eh, eh, hacer audiodescripciones, trabajar con pictogramas, ¿de acuerdo? Aumentar el tamaño, el contraste, ¿De acuerdo? Con respecto a la pregunta 13, ten teníais que definir qué es priming, pero no según la guía del libro, sino según este vídeo. Había que ver el vídeo y aportar esa información. Solo vale si se aporta la información del vídeo. La 14 estaba bien, no sé si os habéis fijado, pero que sí, era la, dos, era la primera respuesta correcta. Y el crucigrama, son estas palabras, son correctas. Punto 1. ¿quiénes? les falta alguna palabra o hayan inventado alguna palabra o se hayan equivocado y hayan puesto, por ejemplo, disculcalia en vez de discalculia, no le, no le puntúa. Y aquí cada fila puntúa un punto, ¿de acuerdo? Reconocer partes del cuerpo no seas bien, clasificar cálculo bien, planificar función ejecutiva bien, rememorar memoria bien, días de la semana te orientación temporal y conseguir que me mire a los ojos, conseguir la atención. Esta pregunta está bien correcta. Y aquí, eh, en esta, pues habéis, lo la anterior era relacionar objetivos con función cognitiva y aquí actividades con función eh, cognitiva. Construir palillos, prasia, bien, el calendario, orientación, bien, mm, sopa de imágenes, buscar objetos, eh, nocia, bien, búsqueda de objetos repetidos en una sopa de letras, bien. Vamos a ver si pasamos a la siguiente. Porque la idea al principio era que, vale, vamos, a, aquí está, búsqueda de objetos bien. Presentar situaciones que deban resolver mediante la lógica sería razonamiento abstracto. Y recordar, también podía, ir, podía ser función ejecutiva. Y recordar acontecimientos con álbum de fotos, pues sería técnica de reminiscencia. En este caso, recordar la memoria, ¿vale? En, sería memoria a largo plazo, memoria episódica, ¿no? usando la técnica de reminiscencia, que es recordar hechos pasados significativos, ¿de acuerdo? Con recortes de prensa, con películas, con canciones antiguas, con fotos. Y bueno, esta guía la, eh, la mayoría la habéis marcado como cuatro, pero también mucha gente cinco. En cualquier caso, es verdad que hay más guías y algunas mejores, pero bueno, esta Incluía todo lo que necesitaba para ir a los contenidos básicos. Pues nada, eh, enhorabuena a todos y espero que os sirva. Un besito.